La reutilización de código en, las, en, en la programación y en Python es una de las utilidades básicas que se puede generar, ya que si debiésemos ir escribiendo el código cada vez que lo generamos, esto podría generarnos una cantidad de tiempo para la ejecución de las operaciones superior al que necesitamos, ya que esto en ocasiones antes se debía hacer con la lectura de una cinta, por ejemplo, o introduciendo los datos manualmente los cuales teníamos escritos en un programa que estaba escrito en una hoja de papel, lo cual llevaba una cantidad considerable de tiempo. En la actualidad, es posible acceder a inmensa cantidad de información o de código disponible, la cual puede estar de forma local o incluso a través de Internet. Por ello, es posible aprender cómo crear una función, de tal forma que podamos crear y utilizar un apartado de estas funciones. Previamente vimos cómo crear una función vacía. Sin embargo, ahora crearemos cómo definir una función la cual podremos ejecutar. Esta podrá tener un argumento de entrada, de tal forma que esto puede ser introducido como valor para ser utilizado. Igualmente, Python suele tener muy buena documentación, por ello deberemos intentar eh, continuar con esa tradición eh, creando una, una, cadena o, una cadena de ayuda o documentación, la cual puede ser incluida en cada una de las funciones. Podemos observar cómo es un apartado básico, viendo que existen unos parámetros de entrada y unos retornos. En esta función deberíamos incluir una primera línea en la que se especifique para qué sirve la función o cuál es su, o cuál es su objetivo de tal forma que podemos escribir cuál fue el motivo por el que se creó esta función, o podríamos crear una descripción acerca de lo que se obtiene con esta función, de tal forma que leyendo esta única línea, la cual es, es, es uh, corta y sencilla, podamos obtener una, una interpretación de qué es lo que pretende esta función. También podemos observar que podemos introducir, o que en las descripciones generalmente se muestran unos returns. Esto es porque las funciones generalmente se pueden utilizar para que devuelvan un valor. En ocasiones es posible también que no se devuelva ningún valor. Podemos devolver el valor operado. De tal forma que esto sea lo que se devuelve. Y irlo modificando en la documentación. De tal forma que tengamos un formato estándar. El valor operado deberíamos de describir de qué tipo de, de valor se trata. Si es de tipo entero o si es de tipo lista o string de tal forma que pueda ser reutilizado. Igualmente, en ocasiones es posible que sea más aconsejable el utilizar una orden de tipo eh, eh, entero, de tal forma que posteriormente se haga uso de la orden map para comprobar de qué tipo para poder utilizar varios valores de un tirador. Igualmente es posible filtrar la información argumento de tal forma que se modifique este valor argumento eh, o, o se modifique la forma de operar esta función en función de cuál sean los argumentos de entrada. Esto nos puede permitir una mayor versatilidad en la utilización del vector. Podemos, por ejemplo, introducir que el valor sea del tipo entero y que el resultado sea del tipo int. Podemos dejar explícitamente que, que sea de este tipo. Igualmente, podemos incluir una descripción acerca de consideraciones que debamos tener acerca del argumento. Ahora podríamos utilizar este argumento para conseguir el valor operado, para ello podríamos generar una respuesta similar a la que estamos poniendo aquí, de tal forma que el valor operado sería igual al argumento de entrada multiplicado por 5. Podríamos cargar toda esta función, de tal forma que ahora podríamos llamarla, de tal forma que podríamos invocarla con cualquier valor entero, de tal forma que obtenemos el resultado. Podemos observar que si introducimos un valor de otro tipo, como por ejemplo una lista, es posible que esto no dé el resultado que nosotros queríamos para la función. De tal forma que ahora la, la operación realizada no ha sido la obtención de, de, una, de lo que nosotros queríamos, una multiplicación. Ahora tenemos la multiplicación que opera sobre el argumento de entrada, que es una lista, creándose una réplica con una lista en la cual se tienen múltiples concatenaciones de esa lista. También podríamos hacer mención de que Python es un lenguaje eh, eh, relacionado a objeto, de tal forma que también es posible generar una clase. Para ello podemos crear, eh, a partir de podemos nombrar el tipo de clase que, que, que queramos, de tal forma que podamos invocarla. Igualmente, podemos decir un nombre de clase del cual debe heredar esta, esta clase. De lo contrario, es posible también dejarlo vacío, de tal forma que herede únicamente de la clase objeto. Una vez creada la clase, podemos eh, crear en ella distintos valores o distintas funciones. Sin embargo, también la podemos generar vacía, de tal forma que posteriormente también es posible utilizarla con otras utilidades. Por ejemplo, podríamos utilizar la clase, por ejemplo, para agregar en ella una serie de valores, al igual que podríamos haber hecho en un diccionario. De tal forma que ahora este valor A no pertenece a los valores anteriores, sino que es un valor que está perteneciendo al NameClass. En, en las clases eh, cuando heredan, heredan todas sus, eh, todas sus propiedades y todas sus, todos, todas sus propiedades o funciones de las, las cuales pueden estar dentro y también en ocasiones alguno de sus objetos, aunque estos suelen ser creados a la hora de invocación de la función, en su periodo de creación del objeto. Podríamos aquí definir básicamente la opción init, el cual nos crearía una serie de variables las cuales eh, se generarían a la invocación de esta función. Generalmente, Dentro de las clases, las funciones son llamadas con el argumento self, los cuales hacen referencia al objeto el cual está denominado previamente, de tal forma que de esta manera podemos crear y, y generar cuál es el valor, de tal forma que posteriormente puede ser accedido desde cualquier utilización del objeto. Podríamos ahora crear esta clase con generar y construir esta clase. Esta, con esta invocación hemos llamado al name class que acabamos de crear. Podemos observar que esta hace referencia ahora a este objeto que habíamos creado. Ahora podemos utilizar y e ver qué es lo que pasaría a la invocación de este valor, viendo que se ha modificado el valor. También podríamos ahora eh, modificar este valor dentro de la clase, ya que generalmente, por defecto, es permitido la modificación de las variables desde fuera de la clase, de tal forma que podemos visualizar cómo esto ahora ha sido modificado. Existen mu muchas más formas de operar con las funciones y con las clases. Sin embargo, esta forma de operar es la función básica. Igualmente, podríamos ir creando la, o deberíamos ir creando la documentación para cada uno de los apartados, tanto para el, la clase como para la iniciación, como para el resto de los argumentos o funciones que vayamos creando, de tal forma que esta documentación posteriormente puede ser relacionada y creada en un archivo o visualización HTML de documentación, ya que es posible reestructurar las documentaciones creadas en cada una de las funciones en los archivos o script de Python, de tal forma que esto es fácilmente eh, exportable a una documentación de tipo HTML, siguiendo la estructura que podemos ver aquí ya que esto podríamos ahora acceder al comando que habíamos creado previamente, de tal forma que ahora podemos acceder a la ayuda. Por ejemplo, si no supiéramos cómo utilizar la función, podríamos acceder a función, viendo que esta ya, ya está disponible. Igualmente, podríamos acceder a, a la información de cuál es la ayuda de la función dentro de Python, de tal forma que vemos que hemos creado una documentación bastante fácil y sencilla con únicamente poner entre tres comillas el primer texto después de la creación de la función. Esto genera una documentación que es bastante fácil de, de generar, al igual que es estandarizada, y posteriormente se puede acceder a ella desde múltiples fuentes, al igual que se puede posteriormente recopilar para una serie de módulos, de tal forma que se pueden obtener PDFs con la visualización de, y reestructuramiento de toda esta información, de tal forma que la documentación es fácil, sencilla de realizar y con una cantidad de, de calidad bastante buena. Además de los parámetros y de los returns, podríamos incluir otra información, como por ejemplo, podríamos añadir más, sub, más subapartados. Para ello, podríamos copiar una, una cierta zona para añadir nuevos parámetros, de tal forma que pudiésemos añadir un apartado de ejemplos y de, de utilización, de tal forma que pudiésemos aquí crear una serie de valores acerca de cómo se invoca la función. O también podríamos crear más apartados, como por ejemplo, podríamos generar otro apartado acerca de, de cualquier cuestión que se nos ocurra relacionado con ella. Por ejemplo, podríamos eh, poner cuáles otras funciones similares, de tal forma que al visualizar la documentación accediésemos a cuáles son otros tipos de, de visualizaciones o, o de documentación que podríamos revisar. También podríamos hacer otro apartado, por ejemplo, rep, eh, eh, correspondiente a bibliografía, de tal forma que pudiésemos eh, decir otras documentaciones o fuentes de, de, de, de documentación adicionales. Una vez generado todo esto, podemos ejecutar o volver a crear la función y volver a visualizar cuál es la ayuda, de tal forma que vemos que se han ido aumentando las secciones que están disponibles. Esto nos permite crear una documentación como la que hemos visto previamente para la generación de, de Python. Igualmente, estos subapartados, según el programa que utilicemos posteriormente para la generación de la documentación, es posible que interpreten cada uno de estos encabezados, de tal forma que utilicen un tipo de texto o un tipo de encabezados distintos para cada una de las secciones, de tal forma que además sea más atractivo visualmente cómo esto se visualiza. Esta reutilización de código es una función básica de, de la programación, ya que permite la utilización de ciertas zonas en las cuales sabemos o creemos que se va a necesitar la reutilización de código. En otras ocasiones, también puede ser aconsejable la definición de una función por el aspecto del nombre que tiene y los argumentos de entrada, ya que si una sección o un sector de nuestro archivo, de nuestro código, es posible llamarlo únicamente con una serie de argumentos que puede ser reducido, esto puede ayudar a la, a la descripción y a la concepción del código, de tal forma que es más fácilmente visualizable, ya que, por ejemplo, el nombre de la función podría ser un, un nombre descriptivo, de tal forma que esto nos ayude a, a conceptualizar qué, qué es lo que estamos invocando. Al igual que, que en, en la descripción de cuál es el, la función que acabamos de crear, es posible también que ésta sea fácilmente identificable con la motivación que lo generó de tal forma que posteriormente podemos intentar eh, buscar algún otro tipo de descripción más correcto. Sin embargo, estos tipos de, de informaciones es posible agregarlos al principio de tal forma que se obtiene una, una intencionalidad sobre la función que es bastante clara. Bueno, eso ha sido todo. Espero que utilicen la documentación en sus funciones de Python, ya que esto suele ser muy útil. Igualmente, sobre todo si van a utilizar o... De, o difundir su código, es eh, generalmente aconsejable la utilización de estos archivos de ayuda. Igualmente, en ciertas zonas del código es aconsejable también la utilización de, de comentarios, de tal forma que podríamos añadir un comentario en cada línea, de, o en las zonas en las cuales se quiera hacer mención de algún aspecto característico o esencial de qué es lo que se está realizando. Por ejemplo, aquí podríamos decir que aquí está la operación, y que esto es la, es la parte en la cual... Eh, se, está se está realizando el, el cálculo o la, o la parte de la función más más descriptiva ya que en, en algunas ocasiones la, los apartados de, de filtro del argumento de entrada o de las devoluciones de los valores o algunos tipos de filtrados suelen ser menos interesantes sin embargo, existen algunos apartados que se pueden intentar eh, resaltar de tal forma que es posible añadir unas líneas de comentario o una serie de resaltos Generalmente, en Python suele ser más aconsejable la utilización de un comentario corto y descriptivo, de tal forma que sea conciso. Bueno, eso ha sido todo. Adiós.